Uh, ¡Hola chicos! Seguramente os preguntaréis ¿Dónde está el vídeo semanal? Pues como podéis ver, está aquí. Está aquí, pero ni siquiera lo he terminado de grabar. No, ahora en serio, la mitad del vídeo no tiene audio y al final ni siquiera lo grabé. Pero no os preocupéis, vais a tener vuestra dosis de marcotina semanal, ya que voy a estar presente en el especial de Halloween de Binari, si es que lo sube, si no, pues no hay marco esta semana. Para aligerar un poco el ritmo y no morir de sobreexplotación, he decidido posponer el vídeo que aún tengo que terminar de Clash Royale para el viernes que viene. El siguiente pasaríamos al capítulo 3 de Final Craft y ya seguimos con nuestro ritmo normal. Aprovecho esta ocasión para preguntar qué clase de mejoras, modificaciones y cambios os gustaría que hiciera en mi canal. Realmente me gustaría escuchar vuestra opinión para tener unas ideas de cómo podría mejorar mi contenido para hacer vídeos de mayor agrado. Estaré encantado de escucharos a todos e intentaré no tardar demasiado en responder. Dicho esto, me despido. Si dais un like, estaría tengo agradecido y nos vemos en el especial de Benari o en el vídeo por su viernes. ¡Adiós!